La temporada 3 de Fortnite ya ha llegado y estoy seguro de que todos vosotros estáis interesados acerca de todo lo nuevo que va a llegar en esta temporada. Tal y como los cambios en el mapa, nuevas armas, nuevos ítems y todo lo que está por llegar. Desde el posible crack infiltrado para el evento de esta temporada 3... Hasta cómo conducir los nuevos tiburones del juego Aquí vas a ver todos los tips y consejos más útiles para esta nueva temporada Chicos antes de empezar con el vídeo como siempre ya sabéis Estamos sorteando una skin de la tienda para todos los suscriptores de la Neox Army Así que chicos, lo único que tenéis que hacer para poder participar en el sorteo es aseguraros de estar suscritos al canal y activar la campanita ahora mismo. Chicos, somos casi 400.000 suscriptores en el canal. Si le das tú ahora mismo al botón de suscribirse, podrías ser tú el suscriptor 400.000 de la Neox Army. Y ¡wow! El nuevo pase de batalla es una locura. Recordar utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Si llegamos a 10.000 personas utilizando el código ahora en la tienda, me comprometo a sortear 5.000 pavos de Fortnite para uno de vosotros. Así que chicos, código MrDeneox en la tienda. Espero que estéis preparados para ver el siguiente vídeo y es que trata acerca de todo lo que tienes que saber de la nueva temporada número 3. Empezaremos por lo más llamativo y es, lógicamente, por favor, música de intriga, los tiburones Realmente se trata de algo mucho más complicado de lo que nosotros nos pensamos Y es que realmente conducir un tiburón no es apto para cardíacos Así que chicos, lo que deberemos hacer es localizar un tiburón, tener una caña de pescar y lanzar el anzuelo cerca del tiburón para que éste se acerque si este pesca en el anzuelo, enhorabuena, ya tenéis nuevo vehículo en el juego Lógicamente gracias a este nuevo vehículo puedes saltar, puedes impulsarte a grandes velocidades Y hacer virguerías en el agua Lógicamente si salís del tiburón justo en el agua, él va a tratar de volver al agua Pero deberéis tener cuidado porque estos muerden y atacan Así que chicos, si estáis demasiado cerca de un tiburón Probablemente acabe con vuestra vida Algo que también ha sido nuevamente ah, Algo que ha sido nuevo añadido al juego Son los remolinos de agua dentro del océano Y al parecer hacen una función muy parecida a la que hacían las bocas de agua de antiguas temporadas del juego de Fortnite. Lógicamente esto ayuda muchísimo a las rotaciones y hace que sea posible caer en diferentes lugares del mapa sin preocupación alguna. Algo que está por llegar esta temporada número 3 ya ha llegado... Quiero que me lo comentéis debajo en la sección de los comentarios si alguno de vosotros ha logrado ver esto dentro del juego. Una nueva seta consumible ha sido filtrada. Y es que parece que esta nueva seta te cura prácticamente todo el escudo al completo si la consumes. Según algunas personas ya está dentro del juego. Pero yo todavía no he logrado encontrarla. Dejarme preguntaros algo, ¿cómo creéis que va a ser de larga esta temporada? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta todos los retrasos de la temporada número 1 y de la temporada número 2, creo que esta temporada número 3 aproximadamente más o menos en Navidad terminará. Pero según Epic Games y según el sitio oficial, parece ser que esta temporada va a ser finalizada el 26 de agosto de este año. Así que parece ser que esta temporada va a durar aproximadamente dos meses más o menos. Algo de lo que también está dando mucho que hablar es de las nuevas armas y ítems del juego de Fortnite. Y es que chicos, al parecer muchísimas armas han sido renovadas y añadidas al juego de Fortnite... De manera inexplicable Aquí tenéis unos ejemplos De todas las nuevas armas Que han sido añadidas al juego Tal y como la famas dorada La famas mítica un nuevo impulsador de salto Parece ser también mítico Tenemos también el chupete En lanzaventosas mítico Y tenemos la escopeta de carga También mítica Pero no solo eso, sino que chicos También ha sido añadido El antiguo bidón de plasma Pero parece ser que esta vez Es un bidón de plasma ilimitado Es decir, podemos usarlo tantas veces Como sea necesario Pero no solo eso, sino que Todo lo nuevo que ha sido filtrado dentro del juego de Fortnite es lo siguiente, tenemos una nueva jarra al parecer con luciérnagas dentro, que va a llegar al juego muy pronto en las próximas actualizaciones y parece ser que recibe el nombre de Molotov dentro de los archivos del juego, lo que nos da a entender que sabiendo que algunos objetos pueden quemarse esta temporada, probablemente se trate de una... Bomba de fuego para esta nueva temporada Algo que ha recibido también un cambio esta temporada Han sido las fogatas Las fogatas que en principal fueron un objeto que podíamos cargar en nuestro inventario De repente se volvieron parte del mapa Seguidamente necesitábamos en madera para poder activarlas Y finalmente necesitamos madera para poder activarlas Y además nos van a hacer daño si nos ponemos justo encima Ya que como es de lógica el fuego quema Así que chicos no os pongáis justo encima de los campfires porque es totalmente innecesario Próximamente podremos decir hola a la nueva arma filtrada que ya se encuentra dentro de los archivos del juego Y se trata de la nueva pistola de bengalas Y la cuestión, la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿Para qué va a servir o qué es lo que realmente va a hacer esa pistola en el juego? Bueno chicos tranquilos habrá que descubrirlo y es que aparte de eso, las armas que han sido eliminadas, que han sido devueltas a la bóveda... Son las siguientes La escopeta Pump ha sido totalmente eliminada La minigun normal, la minigun épica ha sido totalmente eliminada El rifle de asalto pesado también ha sido eliminado El AK-47 también ha sido eliminada Y además el sniper silenciado Esos ítems han sido devueltos a la bóveda para el Battle Royale Pero todavía podemos encontrarlos, me parece, en algunos modos de juego Pero a cambio han vuelto diferentes armas que todo el mundo estaba pidiendo y que realmente dan una jugabilidad al juego increíble Como lo son por ejemplo el rifle de asalto y también el Chug Splash, yo le llamo las lechitas Aparte de todo esto, un montón de nuevos consumibles han sido filtrados para la próxima temporada Tal y como las mazorcas de maíz, los nuevos consumibles de champiñones que nos otorgarán escudo unas nuevas coles que ya puedes encontrar dentro del juego que otorgan vida y los peepers. Y es que ¡oh! han vuelto la P90 hermanos. Habiendo ya hablado más o menos de todo lo nuevo que ha entrado al juego y todo lo que ha sido eliminado. Vamos a hablar ahora acerca de los cambios dentro del mapa de Fortnite. Realmente me ha sorprendido muchísimo ver el nuevo mapa de Fortnite y ver la jugabilidad que tiene y la movilidad que le han dado al juego y al Battle Royale. No solo toda la isla casi al completo ha sido la mayormente de la isla inundada, sino que chicos también encontramos nuevos puntos, nuevas ubicaciones en el mapa que jamás habíamos visto en el juego. Por ejemplo, tenemos una nueva versión de lo que era la plataforma en una versión más actualizada... Y tenemos justo al lado un nuevo sitio llamado fortaleza. Y es que uno de los sitios donde el agua todavía no ha llegado al mapa de Fortnite es justo al lado del búnker secreto que jamás fue abierto. Y es que justo ahí se ha implementado una nueva ubicación en el mapa, la cual recibe el nombre de Cat Corner en inglés. Pero también os digo chicos que mi nueva ubicación favorita probablemente se trate de la nueva agencia. Tal y como ya filtramos en vídeos anteriores, Shadow, la empresa Shadow que trabaja para la agencia, al final ha podido conquistar esta nueva etapa de la agencia y se ha hecho con el poder al completo de este lugar. Y es que ahora la agencia ya no recibe el mismo nombre que recibía en la temporada número 2, es decir, tal y como estamos llamándola, la agencia ya no existe, ahora es la autoridad. Y es que parece que nuestro tan querido amigo Midas ha sido completamente desaparecido del mapa y ha sido sustituido por Jules o también conocida como la ingeniera Estoy asumiendo que realmente Midas ha desaparecido por completo, lo digo porque en el tráiler aparece en medio del océano perdido con un tiburón por al lado pero hablando ya que estamos del tráiler de esta temporada, podemos ver también cómo sale Aquaman dentro de ese tráiler navegando con un pez gigante. ¿Y realmente eso significa que podría estar llegando un pez gigante a esta temporada? Eso podría ser un nuevo vehículo en el futuro de esta temporada. Aparte de novedad tenemos en esta temporada el nuevo paracaídas customizable que tenemos para desbloquear según vamos pasando el pase de batalla. Aquí un servidor subió un vídeo desbloqueando todos los niveles del pase de batalla... ...y ya tenemos nuestro paraguas con el máximo nivel de, custom de customización. Podéis ir a verlo ahora mismo el vídeo anterior que hemos subido. Así que chicos, estos han sido los cambios más notables de esta temporada... ...pero todavía quedan más. Así que chicos, si este vídeo llega a 15.000 likes... Subiremos la segunda parte de todo lo que necesitas saber de esta temporada y de todos los cambios más importantes. Amigos, estamos en directo en Twitch de 3 a 6 de la tarde todos los días, así que chicos, tenéis justo debajo en la descripción el link que os llevará a mis directos. Es más, si pinchas ahora, puede que me pilles en directo y ahí estaré. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que todo el mundo apoye con el código MrDneox en la tienda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!